Tardes y un saludo a todos aquellos que acceden a este blog. En primer lugar, dar las gracias a todos aquellos que lo visitan y especialmente a aquellos que lo visitan y además intervienen con sus comentarios, porque los comentarios son, a fin y al cabo, eh, podemos decir un poco la dinámica del blog, un poco la una parte importante de la vida del rol. Por tanto, gracias a todos aquellos que intervienen con sus comentarios. Yo pediría sobre todo a las personas que sean psicoterapeutas, de, de la orientación que sea, que intervengan con sus comentarios. Y especialmente se lo quiero pedir a todos aquellos que son de, de América Latina. Eh, vemos que, digo vemos porque siempre Hablo de José Luis, el técnico de este blog, y de mí mismo, que muchas personas de esos países acceden al blog. Por ejemplo, vemos que hay muchas personas de México, vemos que hay muchas personas de Argentina, vemos que hay muchas personas de Perú, etcétera, de Chile, etcétera, etcétera. Bueno, de casi todos los países de Uruguay, Paraguay, etcétera. Eh, de casi todos los países de América Latina. Ah, y también quería decir una cosa, también quería saludar a las personas que entran de Japón, porque nos ha sorprendido tanto a José Luis como a mí eh, una serie, un grupo de personas eh, relativamente numeroso de esa nación que visita el blog. Nos ha sorprendido que se interesen por un blog de psicoterapia psicoanalítica Probablemente esto refuta un poco esas ideas de los que dicen que el psicoanálisis está pasado de moda o que dicen que el inconsciente no existe. ¡Qué barbaridad, señores! ¡Qué barbaridad decir que el, psicoanálisis, que el inconsciente no existe! Bueno, pues quizá esto lo, lo, lo contradice porque eh, fíjense cómo eh, personas de un país tan lejano pueden interesarse por un blog que considero un blog humilde, que no es... vamos, es un blog que no es... Eh, somos... Yo soy un terapeuta, vamos a llamarle normal, y, y bueno, pero yo creo que esto es importante también. Por tanto, eh, pediría a estas personas de estas naciones, de estos países, que puedan eh, entrar y hacer eh, comentarios, que es, como digo, un poco la vida y la dinámica del blog. Bueno, eh, también quería decirle dos cosas para el próximo vídeo que procuraré grabar dentro de 15 días, lo voy a dedicar a... Vamos a llamarle un título parecido a esto, aún no lo he pensado. Ciencia... Eh y orientaciones psicoanalíticas, y orientaciones terapéuticas, diferentes orientaciones. Entre ellas voy a hablar de, de, del conductismo, de la psicología cognitiva, y por supuesto del psicoanálisis, es decir, y voy a intentar eh, salir al paso de algunas cosas que algunos comentan en los comentarios de, del psicoanálisis, eh, y, y, y bueno, y dar una... una digamos, una, una visión general partiendo, pero partiendo sobre todo de, de lo que es la ciencia. De ahí es donde voy a partir. Intento siempre que hago estas cosas hacerlas de una forma objetiva, lo más objetiva posible, es decir, no quiero decir esto vale mucho, esto vale poco, no quiero emplear criterios de valor, sino simplemente criterios lo más objetivos posibles, para que sean ustedes, y no yo, los que una vez hayan leído eso, una vez lo hayan pensado, ustedes sean los que tengan su propio criterio esto me parece mejor que el hecho de que yo eh, pueda eh, digamos decir esto me gusta mucho o esto me gusta poco, bueno pues no sé, será eh, mi gusto personal, pero ustedes deben tener sus criterios y en este sentido creo que esa es la mejor forma de, de poder hacer ustedes eh, o <coughs> perdón <coughs> de poder realmente tener un criterio propio. Bien, hoy eh, voy a hablar un poco de la depresión. Eh, evidentemente, como siempre digo, cualquier tema de los que yo toco aquí son temas muy amplios. Hay libros enteros, muchos, escritos sobre la depresión. Yo voy a hablar de, un poquito, <coughs> algunas ideas que puedan orientarles un poco. <coughs> Empezaré diciendo lo siguiente. Mire, eh, no hace mucho escribí un artículo que le ponía un subtítulo que era Por una psicología con alma. Yo estoy un poco cansado a veces de psicologías que hablan del ser humano como, como si fuéramos impulsos, como si fuéramos instintos, como si fuéramos así como una especie de energía, como si fuéramos una especie de fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. No, miren, yo puedo decirles que después de más de 30 años de ejercicio profesional y de escuchar a tantas personas, a mí eso no me convence en absoluto. Yo creo que en el ser humano hay un núcleo esencial, hay un núcleo primordial, hay como si dijéramos un alma, y no empleo alma en el sentido medieval, como una sustancia contradistinta al cuerpo, no. Lo empleo en un sentido moderno, en un sentido posmoderno incluso. Lo empleo como una realidad que es el corazón, el meollo, el núcleo, la esencia de lo que somos. En ese sentido empleo alma. Entonces, cuando nosotros nacemos, ya tenemos eso. Y eso qué es lo que busca, qué es lo que necesita, lo que necesita imperiosamente, lo que necesita imperiosamente es el amor del otro, es el amor incondicional de la madre o de aquellas personas que hacen el, digamos, que sustituyen a la madre, en el caso de que la madre, pues, eh, niño que no tenga madre o que sean otras personas las que se hacen cargo de él. Bien, entonces, cuando un niño siente que se le espera, que su presencia es un regalo, que se vibra porque él está ahí, que realmente a su alrededor su venida ha producido alegría, satisfacción, ha producido una especie de hechizo especial en ese ambiente. El niño siente, traduce, interpreta, porque ya en ese momento el niño tiene la capacidad de interpretar la realidad. Sí, y lo digo muy seriamente, de interpretar la realidad. No evidentemente como lo hace un adulto, claro que no, pero sí como lo hace esa estructura, esa organización, ese alma, ese núcleo primordial que hay dentro de nosotros. Y el niño interpreta, si yo estoy aquí y he producido con mi venida todo esto, algo tendrá que ver conmigo. ¿Y saben ustedes lo que pasa? Que entonces el niño empieza a quererse. Se siente querido. Pero porque se siente querido, él empieza a quererse. Y esos dos pilares, sentirse querido y quererse, son los, que, son los cimientos de la vida humana. Son los cimientos del ser humano. Si eso falla, estamos hablando de una persona que muy probablemente va a estar abocada a la depresión. De una forma más grave o de una forma menos grave. Porque evidentemente la depresión... Tiene formas, digamos, más graves o menos graves. En la terminología clínica hablaríamos de formas neuróticas o formas psicóticas. Pero yo no, no suelo emplear esa terminología aquí cuando grabo un vídeo, porque no es necesario. Y porque es, a mí me parece más, más claro hablar de algo grave o algo menos grave. Eso lo entiende todo el mundo mejor. Quizá la palabra psicosis, mucha gente puede acordarse de la película Psicosis, de Tony Perkins, etc., pero, pero, pero, pero a lo mejor no, no entiende muy bien esa palabra en el sentido en que la puede utilizar un especialista. Por tanto, mejor no utilizarla. Bien, entonces, hemos dicho dos cosas. Dos cosas. Sentirse amado. Sentirse querido, con todos los calificativos que podemos poner ahí. Sentirse admirado, sentirse mirado, sentirse acogido, sentirse escuchado, sentirse comprendido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O no? Bien. Pues entonces necesitamos esas dos cosas. ¿Qué pasa si eso falla? Si eso falla, ocurren fundamentalmente dos cosas. Dos cosas. La primera es como una especie de pérdida fundamental. Pérdida. La palabra es pérdida. Algo se ha perdido. Algo he perdido. Algo fundamental siento que me falta. Y esa es, esa es una de las cosas. La otra cosa, la otra cosa es que uno, a consecuencia de eso, entra en un estado emocional, en un estado afectivo, en un estado de representación de sí mismo y del mundo. ¿Y cuál es ese estado? Pues un estado de abatimiento, un estado de soledad, un estado de tristeza, un estado de melancolía, un estado de decepción, de decepción. Esto, todo esto que estoy diciendo, puede ocurrir al inicio de la vida. Si ocurre al inicio de la vida, en los primeros años, eso va a tener unas consecuencias, si es una cosa importante, puede ser una cosa débil, suave, pero si es una cosa importante, va a tener unas consecuencias importantes además, a lo largo de toda la vida. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que va a quedar ahí en esa especie de fundamento de pilares de pilares básicos de la personalidad va a quedar algo que está tambaleante tambaleante y qué va a pasar que cuando uno se hace mayor se va haciendo mayor un niño va creciendo si surgen o esas mismas situaciones siguen continúa no a, por ejemplo puede haber un niño que por las razones que sea los dos o tres primeros años son años, digamos, vamos a llamarle años depresivos. Pero vamos a suponer que ese niño es acogido por una buena familia, que le quiere, que le ama, que empieza a sentir eso que yo he dicho, y ese niño va un poco como recuperando esa autoestima, eh, eh, es, teniendo personas a las que querer, etcétera, etcétera Pero pongamos al revés, pongamos que eso sea una cosa continua, que no tenga solución con los años, ¿qué va a pasar? Pues que esa persona, ante los acontecimientos de la vida, pueden ser acontecimientos escolares, pueden ser acontecimientos laborales, como lo que está pasando ahora, ahora hablaré un poco de eso, ahora hablaré un poco de la depresión social, no de la depresión individual, sino la de la depresión social, porque ahora estamos en un momento socialmente depresivo, socialmente depresivo. ¿Qué va a pasar si eso ocurre? Si ocurre, que esa persona en su evolución, sea por problemas, como digo, escolares, laborales, familiares o cualquier otra cosa, amorosos, etcétera, o problemas de, de duelo, de que alguien muera, etcétera, etcétera, lo que va a pasar es que esa persona va a, si ocurre, si ocurre, que pierde, que pierde todo ese amor que él necesita, todos esos suministros, todos esos aportes que hacen que él pueda quererse, le llamamos, en psicoanálisis le llamamos suministros, aportes, narcisistas. No voy a entrar aquí a, a explicar lo que, en bueno, quizá ahora diga algo, lo que entendemos en psicoanálisis por la palabra narcisista. La palabra narcisista mucha gente la emplea en un sentido peyorativo. ¡Ay, este es muy narcisista! Bueno, una persona narcisista sería aquella que, eh, que toda la realidad... La, la, la, se relaciona con la realidad, siempre partiendo de sí mismo, como no pudiendo dar a la realidad, a los demás, a la vida, a todo, una entidad propia, un valor propio. Las cosas tienen un valor en tanto en cuanto a mí me interesa, en tanto en cuanto yo la necesito, pero no puedo darle un valor en sí mismas. Eso sería una personalidad narcisista narcisista, pero aparte de eso, en psicoanálisis la palabra narcisista quiere decir otras muchas cosas, eh, Freud tiene un libro escrito en, la, en, ese, eh, en el 1914-1915, Introducción al narcisismo, y luego habla en otros muchos escritos sobre esto, y otros muchísimos autores, eh, psicoanalistas, psicoanal han hablado de este tema y tienen, hay muchas obras escritas sobre el particular. Bien, lo que quiero decirles es que hemos hablado de un núcleo primordial, y luego hablamos de la evolución del sujeto, de la evolución de esa persona en la vida. Si esa persona pierde los aportes narcisistas, los aportes de autoestima que necesita, ¿qué ocurre? Lo que ocurre son dos cosas. Que pierde el amor de los demás y pierde el amor de sí mismo. Eh, pongamos un caso actual. Imaginemos una persona que, hasta hace un año, ha tenido un trabajo bueno, eh, ha podido... su familia funcionaba bien, eh, y de pronto resulta que pierde su trabajo, eh, entra en una situación de penuria económica, pero podemos ponerlo todavía peor. Imaginemos que esté casado y su mujer trabaje también. Y su mujer pierde también su trabajo. Imaginemos que tenga tres hijos. Estoy poniendo, evidentemente, una situación que se está dando ahora aquí en España bastante. En otros países también se da y en otros países se ha dado gravemente en otros momentos. Recordemos todo lo que pasó en Argentina hace, hace no demasiados años. En fin, y esto ocurre en todas partes. Bueno, pero bueno, eh, ahora está ocurriendo en algunos países de Europa, Portugal, Italia, España, Grecia, de una forma eh, ostensible. Ostensible, antes no había ocurrido, pero ahora está ocurriendo. Bien, entonces imaginemos una situación así. De pronto surge todo eso. ¿Qué pasa? Que todos los aportes que esa persona que hacían que, él, que esa persona se sintiera valiosa, se sintiera útil, tuviera una buena imagen de sí mismo, tuviera una especie de autoadmiración y también una admiración de los demás, porque hacía un trabajo que a lo mejor eh, era dentro de la empresa o del donde trabajara ten, tenía una utilidad, era práctico, era valorado, etc. Eh, todo eso que aparece de hecho, eso, eso le, le ofrecía la posibilidad de ganar un dinero para mantener a su familia, para los gastos, etcétera Todo eso son aportes narcisistas, son esos aportes que estimulan, que hacen... son como un espejo, son como un espejo donde uno se mira y se ve bien, y se ve bien, se viven porque todo eso es como es como si, un, es como si todo eso le dijera bueno oye, lo estás haciendo bien, eres digno de quererte a ti mismo, eres digno también del afecto y de la admiración de los demás porque estás haciendo toda esta serie de cosas que tienen que son, son dignas de admiración por parte de nosotros y por parte de ti. Por tanto, eso, todo eso son aportes que la persona necesita para tener una buena imagen de sí, mismo, de sí mismo. Pero si todo eso se viene abajo en un plazo corto, ¿qué pasa? Que todos esos aportes fracasan y entonces la persona empieza a entrar en un estado de desolación, de abatimiento, de tristeza, de pérdidas, en una situación depresiva. Pero la cosa no acaba ahí, la cosa no acaba ahí. Si es una depresión leve, la cosa puede, puede tener todos estos, todos, todos estos síntomas que he dicho, pero en un grado soportable, en un grado tolerable, en un grado que, que no afecta a la persona... Eh, demasiado, pero imaginemos que esa persona, imaginemos que esa persona haya tenido la desdicha de en esos primeros años de su vida, en los primerísimos años de su vida, no haber tenido la sensación, la experiencia de sentirse verdaderamente amado, de sentir ese amor incondicional del que les hablaba antes. ¿Qué va a pasar? que como ese núcleo primordial, esencial, está, como si dijéramos, mal formado, mal organizado, este problema actual va a trascender, va a ir como si dijéramos hacia atrás, va a conectar con ese núcleo y va a producir una depresión que podemos llamar grave. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre la depresión grave y la depresión, digamos, soportable, por así decirlo, leve o no grave, evidentemente hay una diferencia muy importante. Fíjese que cuando una persona pierde esos aportes que necesita, y puede ser por una pérdida de un trabajo, pero puede ser por otras muchas cosas en la vida, por una pérdida amorosa, por la pérdida de una persona a la que quiere mucho, por una situación de la vida que, que pueden ser tan variadas, pueden haber muchísimas, bueno... Entonces, imaginemos una persona que ha tenido ese núcleo esencial, como he dicho, y que tiene un problema ya en la vida, digamos, o bien cuando es joven, o bien cuando es adulto, etc. ¿Qué ocurre? No solamente ocurre esto que les he dicho antes, de cuando es una depresión leve, sino que esa persona puede empezar a atacarse muy fuertemente a sí mismo. No valgo nada, nadie me quiere no soy nada, no merezco vivir, no merezco vivir, me odio a mí mismo, los demás no me quieren, odio a los demás. Fruto de todo eso, fruto de esa especie de devora, devoramiento interior, se produce un sentimiento, o mejor dicho, se ha producido ya antes un sentimiento de culpa, un sentimiento enorme de culpa, porque quisiera decir también otra cosa, los niños, a los niños, les damos fundamentalmente dos mensajes. Dos. Uno, debes hacer esto. Dos, no debes hacer esto. Los padres, las familias es que viven, todos aquellos que vivimos o que viven con algún niño, eh, eh, esos son los dos mensajes fundamentales. Los dos mensajes fundamentales. Un niño, un niño normalmente va interiorizando, va haciendo suyos. Esos mensajes, porque normalmente eh, eh, hacer los suyos, eh, haciendo los suyos, consigue el amor también de los demás, el amor de los padres, el amor de los hermanos, de los abuelos, de los amigos, de los profesores, etcétera, etcétera, y no haciendo los suyos, pues eh, la verdad es que puede conseguir todo lo contrario, con lo cual un niño se esfuerza en tener ese amor de los demás y también teniendo el amor de los demás tener el amor de sí mismo de sí mismo y entonces eso lo hace eh, cumpliendo o, o llevando a cabo ese mensaje debes hacer esto por ejemplo pues un padre le dice a un niño ponte así para comer o, o compórtate así con, él, con, los, con los compañeros de colegio ¿no? pero también le dice oye esto no lo hagas aquello no lo hagas etcétera etcétera es otro mensaje entonces qué pasa cuando estamos hablando de como he dicho, de esa depresión grave. Lo que ocurre es que esa persona empieza a, como a atacarse a sí mismo. Es como si dijera, no estoy haciendo lo correcto, no sé hacer las cosas, no me salen bien, eh, lo puedo haber perdido todo porque soy un desastre, porque no merezco, porque no merezco esto porque no merezco lo otro, etc. Entonces el sentimiento de ataque hacia sí mismo es un sentimiento muy destructivo y ese sentimiento provoca un sentimiento va acompañado de un sentimiento de culpa, de culpa muy grande. Pero claro, esto, eso puede llegar a un extremo enorme, puede llegar a un extremo donde la persona piense que no merece vivir que no merece vivir, que ya para qué va a vivir, si no tiene el amor de los demás, ni te, tampoco tiene el suyo propio, porque hay en nosotros una especie de estructura, en psicoanálisis le llamamos super yo, donde, está, donde están esas dos, esas dos cosas que he dicho, como integradas, integradas como eso de eh, eh, debes hacer esto, todo lo que hemos interiorizado a través de ese mensaje, y todo lo que hemos interior a través del mensaje, no debes hacer esto. Bueno, eso forma una estructura, una organización. Cuando hablo de estructuras internas, eh, todos los seres humanos tenemos estructuras internas. ¿Qué es una estructura interna? Una estructura es así como algo que está como imbricado, es como un mueble, un mueble o algo que esté armado. Lo voy a decir de una forma un tanto grosera. Imaginemos una máquina que está toda armada, el motor, un motor todas las piezas están engranadas y cada uno en su sitio pues eso es una estructura interna como una especie de máquina pero es algo vivo donde hay sentimientos deseos representaciones ideas recuerdos etcétera etcétera que todo eso integrado como piezas de un todo forma eso que llamamos pues una estructura interna una organización eterna y en los seres humanos a, tenemos diversas organizaciones internas que a su vez están interrelacionadas. Y eso es lo que forma la personalidad, nuestra personalidad. Bien, pues entonces puede llegar un momento en que esa persona sienta que no merece la pena vivir. Y empiece a pensar en algo terrible, en suicidarse. Muchos de los suicidios que se dan, se dan por esto, se dan por una depresión grave, por una situación depresiva donde la persona ya no encuentra salida ninguna, y la única manera que encuentra es quitarse de en medio, porque quitándose de en medio piensa que está como como que ya como se odia a sí misma, porque piensa que ya ni es digna del amor de los demás, por tanto, si los demás no lo quieren, él, él, tampoco, o ella, él o ella tampoco quiere a los demás, si, si, no, si no siente eso, tampoco se quiere a sí mismo, se odia a sí mismo, pues entonces entra en un círculo realmente terrible. Y llega un momento en que se hace absolutamente insoportable esto y eh, estoy recordando, mire, me ha venido a la cabeza, sí, no lo había pensado antes de hacer el vídeo, me ha venido a la cabeza un compañero que yo tuve en cuando era joven, de estudios, digamos, de bachiller y de <coughs> primeros años de universidad. Luego yo, este compañero, yo me fui a otra ciudad y ya nos veíamos muy, muy de tiempo en tiempo. Un verano, que yo fui a, esta, a verlo, a su ciudad, llego a la finca y le pregunto al conserje, digo, oiga, eh, se llamaba Carmelo, digo, ¿está Carmelo en casa?, y él me dice el conserje, dice, ¿Carmelo? Dice, Carmelo tuvo un accidente. tuvo ¿un accidente? Digo, ¿y cómo es que yo no sé nada? Digo, bueno, yo es que no nos vemos, nos vemos de vez en cuando, yo vengo cada vez que vengo por aquí, vengo a visitarlo un par de veces al año, tal. Y le digo, hombre, yo soy muy amigo de Carmelo, si yo a Carmelo tal, y le empiezo a hablar, que conocía a sus padres, a sus hermanos, que había estado muchas veces en su casa, él había vivido en un pueblo, pero luego ya vivía en una ciudad, etcétera, etcétera y ya cuando vio que yo tenía mucha sabía muchas cosas de Carmelo y que de verdad era eh, muy amigo suyo porque le di un montón de detalles de, de sus padres y él conocía a sus padres etcétera etcétera de, de su mujer etcétera etcétera dice hombre mire Carmelo ha muerto digo cómo que ha muerto dice sí dice Carmelo se tiró por el luna abajo y vivía en el séptimo piso en la séptima altura dice murió en el acto bueno, fue para mí un verdadero mazazo. Recuerdo perfectamente que aquella noche no dormí absolutamente nada. Me impactó un montón. Porque era un, un amigo que yo había conocido eh, años atrás y habíamos tenido una relación eh, bastante buena. Eh, y eh, luego, ¿qué pasó? Pasó que me fui enterando de cosas que habían ocurrido que yo no sabía. Había una persona, un, un profesor que la había tenido, que él tenía mucha amistad con ese profesor, y que yo también le conocía, y yo también conocía a su, a su mujer, y conocía a sus padres, y conocía algunos amigos comunes. Fui enterándome de cosas. Este, este señor, Carmelo, había entrado en una dinámica peligrosa, había empezado a sentirse mal, mmm, las... Mmm, en aquella ciudad, en aquel momento no había terapeutas, estamos hablando de hace bastantes años, ¿eh? Eh, no habían todavía casi ningún terapeuta, ni de una orientación ni de otra, era una ciudad relativamente pequeña, no era como Madrid o como Barcelona o como una ciudad grande, y eh, bueno, había ido un poco capeando el temporal, pero eh, luego tuvo problemas laborales, eh, tenía un, era profesor, pero ese centro lo cerraron, se quedó sin trabajo. Luego mmm, tenía problemas serios con su, con su compañera, con su mujer. Eh, yo la conocía y era una mujer complicada, eh, difícil, muy, como diría yo, muy autoritaria. Y él justamente necesitaba todo lo contrario de una mujer muy autoritaria. Bueno, fueron juntándose una cosa tras otra, empezó a perder todos esos aportes amorosos, todos esos aportes narcisistas, todos esos aportes que fundamentan la autoestima de un ser humano, fue decayendo, decayendo, decayendo, y un buen día este profesor, bueno, un buen día, después de, después de saber que había muerto, me, me <coughs> quedo con este profesor que yo le conocía y me dice, dice, mira, Juan, Dice, un día vino a verme y me dijo lo siguiente. Dice, oye, ¿tú me quieres? Cuando me dijo aquello, me quedé helado, me dijo. Dice, porque esa frase solo se dice cuando uno está terriblemente mal. Y dice que se lo dijo así, a bocajar, literalmente. Oye tú me quieres, era como que necesitaba escuchar de alguien que le quería. Había perdido ya toda, toda idea, toda confianza de que alguien le quería, pensaba que ya nadie le quería, ni su mujer, nadie. Había pensado que había perdido todos los vínculos y por tanto, justamente porque había perdido todo, tampoco era digno de amarse a sí mismo. Si no me quiero los demás, es que debo ser muy malo, es que dentro de mí hay mucho odio, eh, y, y por tanto me odio a mí mismo. Otra cosa que ocurre en, eh, en la depresión es que hay siempre una relación ambivalente, muy ambivalente, es decir, no solamente hacia los otros, sino también hacia uno mismo. Es decir, esa relación ambivalente normalmente tiene relación con que los objetos o las relaciones que uno ha interiorizado que uno han sido muy ambivalentes, me refiero a los objetos que puede ser el padre, los objetos puede ser la madre, los objetos fundamentales de la vida que uno ha interiorizado pueden ser objetos que desde dentro, que ya una vez puestos dentro de nosotros, podemos amarlos, pero también podemos odiarlos. Si se da una gran ambivalencia, esos objetos desde nuestro interior o las relaciones con la, que, que hemos tenido con, con esos objetos, pero ya una vez se han interiorizado, pueden convertirse en relaciones muy difíciles porque desde dentro esos objetos pueden reprocharnos. Por ejemplo, imaginemos eh, una persona que ha tenido una, una madre, estoy acordándome de una paciente que tuve hace tiempo, imaginemos una madre eh, muy perfeccionista, extremadamente perfeccionista, pero al mismo tiempo muy desgraciada, muy triste, y utilizaba siempre a su hija para, como un apoyo para contarle sus penas. Una chica que era una niña y un adolescente, para contarle sus penas, todas sus desgracias, etc. Eh, claro, esta, esta, esta, esta chica, esta mujer... Eh, ¿Qué pasa? Que llega un momento en que esa madre interiorizada, desde dentro de ella, no se convierte en un objeto que le ayude en la vida. Al contrario, se convierte en un objeto que desde dentro le hace a ella misma, por identificación con los objetos, sentirse triste, Sentirte, sentirse como eh, desposeída del amor, sentirse como, como, como que ese objeto le está exigiendo siempre algo casi, in, casi que no se puede conseguir, con lo cual siempre hay un reproche, quería hacer esto y no he podido, esto no lo he podido hacer bien, aquello ha, ha quedado a medias, tenía que haber hecho más, etc. Con lo cual... Se da una situación muy ambivalente con respecto a esos objetos interiorizados. Todo esto, todo esto, como he dicho, implica que la persona llega a un momento en que empieza a sentirse sin lazos, sin autoestima, sin eh, tener algo a lo que aferrarse, a lo que acogerse, ni los demás, ni de sí mismo. Y entra en ese pozo, en ese fondo, donde se desliga, eh, digamos, suelta amarras, pero suelta amarras así como un barco que soltará Mer si se fuera eh, sin ningún capitán por el mar, sin orientación ninguna, sin etcétera, etcétera. Y esto es lo que constituye, digamos, una depresión ya grave, que como he dicho, puede conducir al, al suicidio. Eh, Quisiera dar algunas orientaciones prácticas, concretas, para personas que estén o bien con una sintomatología no grave, o bien con una sintomatología grave. Vamos a ver, si estoy diciendo todo el rato que la sintomatología depresiva se caracteriza porque llega un momento en que los aportes que uno tiene que recibir sean de los demás, o de sí mismo, o de los objetos y relaciones interiorizadas, empiezan a debilitarse, por ejemplo, porque, como he dicho, porque hay una, la muerte de una persona querida con la que uno tenía muchos lazos y uno siente esa pérdida, esa pérdida. No, no, he, hablado a un breve, no he hablado del duelo que está muy en relación con la depresión, pero bueno, o, o pensemos en, en cosas que pueden ocurrir en la vida, que realmente eh, hacen que los aportes, esos aportes que fundamentan o que, nos, que son como un alimento de nuestra, de nuestra autoestima se pierden. Si eso es fundamentalmente lo que conduce a la depresión, de aquí ya podemos sacar una conclusión. Si empezamos a sentir síntomas depresivos porque hay una serie de pérdidas, es importante ver la manera de reorganizar nuestra vida para tener motivos para querernos a nosotros mismos por ejemplo una persona que se queda sin trabajo supongamos que sea una situación grave y se queda en su casa sentada en un sillón, sentada en el sofá con la mano así y pensando en todos los males que le pueden ocurrir realmente entra, puede entrar en una dinámica peligrosa, ahora imaginemos esa misma persona que un buen día dice, basta ya basta ya, basta ya y empieza, aunque sea, miren ustedes, a hacer deporte, a, a, a salir con los amigos, a contar con los amigos, a visitar a familiares con que, que los que no tenía mucha relación, pero que, pero que son buenas personas y que puede, eh, puede iniciar una nueva relación. Imaginemos que, que intensifica la relación si está casado con su mujer etcétera, hablando de estas cosas desahogándose si al mismo tiempo eh, o sea, todo aquello que realmente intensifique los aportes narcisistas, los aportes que la mente sobreestima eso va a ser positivo todas aquellas actitudes que vayan hundiéndolo como degradándole en su interior del de afecto a sí mismo van a ser negativas y una cosa cuando vean ustedes, me refiero a las personas, familiares, amigos, etc., una persona que entra en una dinámica de tristeza, de tristeza, de como que siempre se está atacando a sí mismo, eh, como que ya va cortando vínculos, como que... Eh, eh, a ver... Relaciones que antes tenía y que normalmente hacía periódicamente, o sea, las mantenía periódicamente, eh, ya las va cortando, como he dicho. Todo, todo, este tipo de cosas, todo este tipo de cosas, cuando van aumentando, cuando se van agravando, podemos estar empezando a pensar en una depresión grave. Y las personas que se dan cuenta deben tomar tener ciertas iniciativas con esa persona. Decir, oye, no puedes seguir así, esto tienes que verlo, tienes que ir a una persona que te ayude, ayudarle a ellos, eh, darle, darle motivos para vivir, eh, llamarle, contar con él, hacerte aporte con él, salir con él o con ella, etcétera etcétera Es decir, todo aquello que sean aportes narcisistas. Por tanto, si dejamos que esa persona vaya soltando amarras, pues se quedará muy solo, muy solo de la relación con los demás y muy solo con él mismo, porque en su interior solo encontrará tristeza, abatimiento, culpa, reproches, reproches, que es otra cosa muy propia de la depresión, que uno empieza a reprocharse todo lo malo que uno es, todo lo malo que uno hace, todo lo malo que ha hecho para que las cosas le vayan así, y al final uno es un puro reproche, un puro reproche, entonces, lo que quiero decir es que eso, las personas que están cerca, no deben esperar, e insisto en esta palabra, no deben esperar a que eso se agrave. Porque una persona que entra en esa dinámica puede, puede, y un porcentaje alto de personas que se suicidan, se suicidan por una depresión grave. Por tanto... Tengan ustedes esto en cuenta, eh, no dejen de dar la importancia que tiene para ayudar, perdón, <coughs> para ayudar a esas personas que pueden entrar en esa dinámica. Bien, ahora unas palabras sobre la situación actual, me refiero a los países que están en gran crisis. Estamos en una situación, en España por ejemplo, podemos hablar también, en una situación eh, económica difícil, bien, en una situación económica difícil... Socialmente, no ya individualmente, sabemos, sabemos estadísticamente que hay un porcentaje de gente, un porcentaje quizá importante, que está perdiendo esos suministros narcisistas que fundamentan su autoestima. Porque no solamente es que yo pierda el trabajo, no solamente es que yo pierda el trabajo y que pierda dinero y que no pueda hacer frente a mis necesidades económicas, es que además cuando uno pierde eso, cuando uno pierde eso, entonces empieza una cadena de cosas, un rosario de cosas, que todos ustedes saben las que son, tampoco hace falta que yo lo detalle todo. Y entonces esa, esa cadena de cosas que, que empieza a ocurrir, eh, eh, en este momento y en estos países está sucediendo a un porcentaje importante de gente. Entonces, claro, tenemos que tener también respuestas colectivas, porque yo he hablado antes de respuestas individuales individuales quiero decir, de grupos pequeños, de amigos, de familia, de compañeros de trabajo, etc. Pero también tenemos que tener respuestas colectivas, es decir, si nosotros sabemos ya de antemano que hay un porcentaje de la población que está en una situación depresiva, grave o menos grave, ya sabemos que van a ocurrir, cosas. No sé, va a haber mucha más adicción al alcohol, va a haber mucha, adición, mucha más adicción a las drogas, en la medida en que se pueda, Va a haber mucha mucha más adicción a fármacos de los que uno se puede convertir en adicto, porque uno rápidamente irá a irá un médico y le dirá tal, y entonces pues le recetará un montón de cosas para que pueda dormir, porque no puede dormir, para que no tenga ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, colectivamente, colectivamente, tenemos que crear esperanza. Que crear esperanza. Mire. Ayer ocurrió en Madrid, aquí en España, un grupo numeroso de gente, rodeó el congreso para protestar. Hubiera, habían un montón de, de vallas, en, digamos, concéntricamente, en varias eh, y la policía estaba allí. Mire, yo hay una cosa que en esto me indigna, y voy a decir la que me indigna. Si los políticos son los representantes de los ciudadanos, nos representan a nosotros, quiere decir que aquellas necesidades que nosotros tenemos, hemos puesto en ellos, como si dijéramos, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras necesidades, y trabajan para eso. Bien, vamos a ver, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si un grupo numeroso, numeroso, de representantes de los diputados, de todos los partidos, hubieran cogido, hubieran llamado a una representación también numerosa de ese colectivo, sea el que sea, porque siempre hay alguien violento, pero la mayoría no es gente violenta, hay gente que está harta, hay gente que protesta, hay gente que se siente mal, hay gente que ha perdido cosas, hay gente que está indignada, hay gente que se siente en una situación de baja autoestima y eso produce rabia. Si hubieran salido un grupo de gente del Congreso y hubieran dicho, a ver, una representación varios días antes, queremos hablar con ustedes, queremos escucharles, queremos escucharles de verdad. Vamos a interesarnos por las cosas que ustedes dicen. Somos sus representantes. ¿Ustedes creen que habría pasado las cargas de la policía y todo esto? Yo creo que no. Yo creo que si hubiera habido un verdadero interés, una entrevista seria, seria, no hacerlo para, para que no vayan allí, para que no se manifieste, porque eso se nota al vuelo, se nota al vuelo cuando es una cosa sincera y cuando es una cosa realmente seria. Yo creo que no. Y yo creo que... Cuando yo hablo de que eh, la democracia tal como está hoy en día está un poco pasada de moda, qué moda? No hablo de tener menos democracia. No, no, no. Hablo de tener mucha más democracia. Y es más democracia todo aquello que hace que los ciudadanos participen más en el manejo de su vida. Y si ahora tenemos unos representantes que hemos elegido para eso, esos representantes deben estar cerca, muy cerca, de los ciudadanos. No estar metidos ahí en el Congreso, mientras la gente fuera está protestando. No. Eso yo creo personalmente, que no es una forma adecuada de hacer política. Y esto, evidentemente, crea también situaciones de depresión, porque entonces el ciudadano dice... Caramba, ¿en quién vamos a confiar? ¿En quién confiamos? Si los políticos no dialogan, nos hemos elegido para esto, y nos damos cuenta de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto no dialogan con nosotros, no son gente cercana, gente cercana, pero cercana incluso físicamente, no que estén allá en sus, en sus sillones, en sus congresos, en sus diputaciones, sino gente que dialogue con el pueblo, que dialogue con los ciudadanos, que esté en los lugares donde está la gente. Si esos son los políticos que necesitamos. Esos son los políticos que crean esperanza. Porque un político puede decir, señores, eh, ahora no tenemos no tenemos todo lo que necesitamos. Pero eso, si eso lo dice cerca del pueblo, con el pueblo, con la gente, con los ciudadanos, la gente lo va a entender. Pero si está allá arriba, en un lugar donde no sabemos mmm, que, que, que está años luz de los ciudadanos, la gente a eso y dice, vaya rollo, vaya rollo. ¿Eh? vaya rollo, es lo que estamos todos hartos de hoy, todos los días entonces, hace falta políticos que estén con los ciudadanos donde estén los ciudadanos, con los problemas de los ciudadanos ese es el tipo de político que necesitamos, de izquierda, de derecha, donde sea pero ese es el tipo de político que necesitamos, bien, no quiero creo que ya me he hecho un poco largo eh, no quiero cansarles más eh, como he dicho, la depresión es un tema amplísimo, he dado unas ideas, les pido que, que no descuiden a las personas que vean en esta situación, sobre todo cuando se dan cuenta que se van deslizando, deslizando progresivamente hacia una situación grave. Bien, como ustedes saben, también lo recuerdo, estos vídeos los, eh, los eh, editamos, los grabamos, eh, lo digo porque estos vídeos se ven en muchos países, como digo, en Japón se ve, en Hispanoamérica, en muchos países, eh, los, los eh, grabamos en la ciudad de Valencia, España, para que alguno que no tiene bien situada en su mente España sepan que eh, eh, eh, Valencia está en la costa mediterránea, eh, eh, la costa mediterránea, digamos que en la parte de arriba Barcelona, luego está la comunidad valenciana Castellón, luego Valencia, luego Alicante, luego Murcia y luego ya vamos hacia Andalucía o sea que estamos en la costa mediterránea digamos a mitad de camino entre el norte o el nor noroeste y el sureste el suroeste no sureste perdón, sureste, sí, ahí está la Valencia y desde ahí es de donde... Si alguno de ustedes, este, alguien que escucha, quiere contar conmigo, ya sabe que en nuestra página, en nuestro blog, está mi correo, mi teléfono, etcétera, Y puede fácilmente ponerse en contacto conmigo para algún consejo, para alguna orientación, para alguna cosa que pueda ayudarle, por ejemplo, en temas relacionados con la depresión. Alguien que no sepa qué hacer, que está viendo un familiar, que está viendo una situación que se desmorona, que está viendo algo muy grave y que se, siente, que se siente que no sabe qué hacer. Bueno, a veces un consejo a tiempo, una orientación a tiempo puede hacer que una situación vaya adelante o se deteriore cada vez más. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y participen en el blog con sus comentarios. Se los pido. Gracias. Hasta el próximo, hasta el próximo, el próximo vídeo.